Muchas de las vivencias que nos marcaron en nuestra infancia ocurrieron en la presencia de nuestro padre. Permitir que nuestros niños interiores contacten con nuestro arquetipo de padre facilitará la sanación profunda de las experiencias en las que necesitaron del apoyo incondicional. Ahora, comencemos con la meditación.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 consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. Disfruta de ese contacto con tu arquetipo de padre, y déjate llevar. Si ya te sientes plenamente conectado a tu arquetipo de padre, puedes presentárselo a uno de tus niños interiores. A tu imagen de cuando tenías unos pocos años. Observa la personita que aparece en tu mente.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 ...soltando todo malestar que pueda parecer. Observa cómo interactúa el arquetipo de padre con el niño. permitiendo que el niño se abra al contacto con el arquetipo de padre. ¿Qué siente su cuerpo al ser acogido? ¿Cómo cambia?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 Observa cómo disfruta de ese contacto con el apoyo incondicional del arquetipo de padre y déjate llevar. Ahora, dile al niño que le cuente a tu arquetipo de padre todo aquello de lo que se siente incapaz en su interior. Deja que su cuerpo y mente lo comuniquen con total libertad, sin juicio ético o moral alguno. Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir y tómate tu tiempo para completar el proceso. Cuando haya expresado todo lo que necesitaba, permítele simplemente que sea acogido por el arquetipo de padre. Sin nada que hacer y pensar. Solo estar con él. Disfruta de las sensaciones. Y cuando consideres que ha llegado el momento, despídete del arquetipo de padre hasta la próxima vez. Y puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. Repite esta meditación las veces que sientas necesario para presentar a tu arquetipo de padre a tus niños interiores, de modo que ellos también puedan disfrutar e integrar el apoyo incondicional de tu arquetipo de padre